Tiempo sé que todo acaba y lo nuestro fue algo incierto desde que iniciaba Pero... Llegó a su fin No imaginas cuántas noches sufrí tratando que lo nuestro no terminara Tu ignorando mis textos poniendo pretextos sin tener valor de mirarme a la cara no pensé que pasara, lo que un día formamos perdió importancia Y aún estando cerca tu indiferencia de mí marcaba distancia Te fuiste dejándome solo, esa angustia no la controlaba Mis amigos se preocuparon, nunca aceptaba ninguna llamada Me desean olvida, por algo Dios ya no la quiere en tu vida Pero para el que no está en el túnel, es fácil mirar la salida Aprendí que el amor dura si se siente Que enamorarse es sencillo, olvidar lo diferente que la gente siempre opina cosas a su conveniencia Y la felicidad se halla gracias a la experiencia Decidí ya no buscarte para no hacerme más daño o Estar solo duro un tiempo aunque te resulte extraño No sé si vives bien, lo dudo porque me buscas Creo que tarde comprendiste que yo no tuve la culpa Yo te amaba hasta el punto de rogar Te dejé volar Te amé y fue un error Pero pasó el tiempo y te superé No fue tan difícil como imaginé Sentí todo va bien Fue mejor decir adiós no entiendo Porque después de todo lo que hiciste tienes ganas de abrazarme La jugada salió al revés y ahora eres tú la que viene a buscarme todo lo que me digas porque para ti siempre seré el culpable Si lo nuestro no salió bien te pido una disculpa pero es demasiado tarde y sabes Que siempre di todo pero para ti nunca fue suficiente Yo te amé de mil modos pero nunca supiste quererte Por ti me sentí solo aprendí a vivir sin ti en mi mente Ganó tu orgullo y ya no me quedan ganas para volver a verte Tu mirada perdida fue clave para comprender que había terminado Afortunadamente me encuentro mejor sin verte y tenerte a mi lado Es que siempre quisiste hacerlo a tu gusto y por eso fue que terminamos Ya no tengo nada que ofrecerte, es bueno saber que ya no te amo Al principio dudaba sobre si el tiempo curaba todas las heridas Y bastó con mirar que no me querías y saber que pronto te ibas Pero todo cambió, la herida sanó y tu amor se me olvida, no te deseo mal A pesar de lo malo que hiciste dentro de mi vida Con el tiempo sé que todo acaba Y lo nuestro fue algo incierto desde que iniciaba Pero llegó a su fin Y yo te amaba hasta el punto de rogar y Que pronto te dejé de interesar